Bueno, vamos entonces a eh, desarrollar este, este ejercicio. Nos piden trazar el LGR aproximado al sistema con ecuación característica y nos da la ecuación característica. La única variable acá es a, entonces es a la que le vamos a, a hacer el, el tratamiento. El primer paso entonces es eh, transformar la ecuación de esta forma. Entonces vamos a pasar esto a multiplicar, nos quedaría s por... S más 1 por S más 3 más S más A. Vamos a coger este factor a esto igual a 0, perdón. El, el denominador que había acá que queda como factor común lo pasamos al otro lado y, y ahí pues no nos importa. Entonces vamos acá en esta expresión. Eh, vamos a multiplicar, eh, B, perdón, a dividir en esta y en esta o bueno a dividir toda la expresión eh, con este factor esto haría que si dividimos este este término acá sobre ese factor nos queda 1 más a sobre s por s más 1 eh, por s más 3 más s y esto igual a c y nos queda de esa forma ¿Qué problema hay de pronto acá? A ver, ¿qué problema puede haber ahí? Nada, nos toca resolver esto para poder hallar los, los, los polos. Entonces, eh, acá entonces nos queda S factor D. Vamos entonces a dejar este así planteado. S más 1. No, eso es por todo. Entonces... Este por este, S este cuadrado más S por S más 3 eh, más S. Eh, solo voy a desarrollar S. Entonces acá, S cubo, más este por este, ese, pucha, ¿qué pasó? S más 3, y esto es una S. Entonces, s cubo 3s cuadrado más s al cuadrado más 3s más s. Estos términos de acá me quedan 4s cuadrado. Entonces acá me queda s cubo más 4s cuadrado más... 3s más s 4s y acá podríamos eh, factorizar una s de manera tal que nos quede s factor de s cuadrado más 4s más 4 igual a 0 entonces esta expresión es la que se puede reemplazar acá por tanto podríamos deducir lo siguiente entonces ¿cuántos ceros tiene? entonces el número de ceros es igual a c, que esto era nuestro M el número de polos es igual entonces como esta es una ecuación cuadrática tiene un S cuadrado entonces acá hay dos respuestas y acá hay un S igual a cero entonces hay tres hay tres raíces, tres polos y eso es igual a n eh, entonces ¿dónde está? en s igual a cero, en s igual entonces acá sí nos toca utilizar una ecuación cuadrática entonces s, 1, 2 es igual a menos b que es menos 4 más o menos la raíz de eh, 4 al cuadrado que es 16 eh, más 4 por A que es 1 por C que es 4 entonces da 16 entonces menos 16 sobre eh, 2A que es solamente 2 16 menos 16 nos da 0 eso quiere decir que S12 es igual a menos 2 entonces hay dos polos en menos 2 y un polo en 0, en el origen. Vamos entonces a proceder con. Entonces este era el 1, hasta acá, ¿cierto? El 2, entonces dice: hallé los polos y los ceros y grafíquelos en el plano. Entonces este comenzaría es el 2. Comenzar, entonces hay uno hay dos en menos dos entonces vamos uno por aquí dos por aquí y vamos a marcar entonces para que se diferencie voy a poner como dos X ahí pero se sobreentiende o debería sobreentenderse que las dos están en el mismo punto La, el otro está en c entonces ahí encontramos ese, esa particularidad el tercer paso nos dice entonces vamos a hacerlo sobre esta misma gráfica tercer paso que grafiquemos eh, el LGR sobre el eje real entonces venimos acá y comenzamos a contar hacia este lado si vemos si nos paramos acá y miramos hacia este lado hay cero elementos acá hay uno entonces este comienza a pertenecer al lugar geométrico de las raíces y cuando pasamos a este punto 3 entonces 3 también es un número impar entonces tenemos ese dibujo. Este va hacia el infinito. Este es el paso número 3. El paso número 4. Nos dice que, averiguemos el centroide y eh, las asíntotas. Entonces, el paso número 4. Entonces, el número de asíntotas. Que es igual a n menos m. m era igual a 0, n igual a 3. Entonces esto es igual a tres, tiene tres asíntotas cuando tiene tres asíntotas veíamos en la tabla que partían desde unos ángulos de más o menos 180 grados coma menos, más 60 coma menos 60 entonces tenemos esos ángulos de partida de las asíntotas tenemos que averiguar entonces el centroide para saber eh, en dónde está alojado entonces decíamos que el centroide tenía las coordenadas eh, de la sumatoria de eh, polos Menos la sumatoria de ceros sobre n-m menos, N menos M, que es 3 de una vez. Y acá, coma 0, que era la parte imaginaria, parte real, parte imaginaria. La sumatoria de los polos entonces nos da la siguiente eh, sumatoria. Entonces los polos están 1 en menos 3, no se me olvidó dónde estaban. Yo no los anoté acá. Estaba entonces S igual a 0, S igual a menos 2 y S igual a menos 2. Creo que esos eran los dos. Esperen, rectifico. Sí, el S1 y el S2 y este llamémoslo S0. Habían esos tres. Entonces, menos 2, menos 2, la sumatoria de todos positivos, ¿no? Menos 2, menos 2, menos 0. Menos la sumatoria de los. Eh, ceros, Como hay 0,0 cero después menos 0, y acá me queda menos 4 tercios, 0, entonces es el centroide. El centroide entonces está en menos 4 tercios, 0, o visto de otra manera en menos 4 tercios más 0 J o J0, como quieras. Eh, teniendo en cuenta esto vamos entonces a graficar esto acá entonces recordemos que este era el punto menos 2 que habían 2 y 4 tercios es igual a menos 1,3 que vendría a ser por aquí entonces podremos marcar el centro entonces hay uno que está en más o menos 180 grados entonces digamos desde este punto podremos trazar un vector sí. Que, y lo movemos 180 grados 180 grados apuntada hacia allá y como vemos si sí hay una parte que va hacia allá esa sería la primera asíntota si ¿Sí? este alguno de estos dos polos va hacia el infinito acá entonces en este centroide que, que vimos entonces va otro con un ángulo de 60 grados entonces nuevamente paramos como acá en este punto el, el, el nuestro eje de coordenadas y cuadramos los 60 grados entonces por acá da 90 entonces por aquí más o menos es 60 grados entonces para diferenciarlos del lugar geométrico no, no marcarlos así entonces vamos a hacer una línea punteada igual para este lado pues ya lo dibujamos como por por intuición a pesar de que acá, acá dice menos 60 grados pues simplemente vamos a, a ponerlo por lo que es simétrico respecto al eje real. Eh, lo siguiente, en el paso 5, es hallar los cruces con el eje imaginario. Entonces, vamos a hallarlos. Vamos a utilizar esta ecuación de acá, y vamos a olvidarnos un poquito de la ecuación original. La transcribí acá arriba, entonces utilizo esta, la que estaba factorizada, vamos a seguirla factorizando, entonces uno más, podríamos incluso acá ponerla más como de esa forma, entonces para expresar acá que hay ceros, ceros y acá S factor de. entonces veíamos que había un S en menos 2, entonces más 2 por acá y más 2 por acá, listo, queda de esta forma eh, factorizada entonces vamos allá a hallar los cruces con el eje imaginario recordemos que entonces lo que hacemos es coger esta función reemplazarle j omega y a la parte real de esto la parte real de esto igual a la cero y la parte imaginaria igual a la cero eso es lo que vamos a hacer entonces vamos a utilizar por acá esta parte del tablero eh, uno más entonces reemplazando s igual a j omega entonces uno más a por 1 sobre entonces acá j omega por j omega más 2 eh, por j omega más 2 y esto igual a 0 vamos a separar entonces la parte real y la parte imaginaria en ¿cómo podríamos hacer eso? multiplicando por el conjugado entonces voy a escoger solamente esta expresión de acá el 1 sobre j omega para multiplicarla por el conjugado entonces 1 sobre eh, a ver j omega por j omega más 2 por j omega más 2 el conjugado como pues ya lo deberíamos saber entonces por es la parte, eh, es, es ¿cómo le llamaremos esto? Eh, negar la parte imaginaria de cada uno de estos. Negar, no, esto. Cambiar de signo la parte imaginaria de cada uno de estos factores. Entonces acá menos j omega. Eh, la de este factor me daría menos j omega más 2. La de este me daría menos j omega. Más 2 y la parte eh, imaginaria de esta sería más 0 j entonces acá menos 0j pero pues da lo mismo listo eh, también nos enseñan en algún en algún cálculo de, de variable compleja que eh, al hacer esta multiplicación tenemos lo siguiente eh, que z por z conjugado es igual a la raíz ¿Cómo es? La raíz no A la magnitud de Z al cuadrado Eso quiere decir que si la magnitud era la raíz de la parte real Más la parte imaginaria Esto nos va a quedar al cuadrado Eso quiere decir que desaparece la raíz Entonces nos van a quedar parte real al cuadrado Más parte imaginaria al cuadrado De otra forma Esto nos da igual a 1 sobre Parte real al cuadrado Más parte imaginaria al cuadrado Esto nos da la magnitud de esto Omega eh, omega cuadrado, sí, porque acá esto era sin raíz. Listo, si desarrollamos todo esto multiplicando, nos va a dar exactamente lo mismo. Este por este, entonces nos da un eh, omega cuadrado más 4 por omega cuadrado más 4, entonces nos da eh, ese factor se me olvidó acá, entonces acá multiplico por el mismo factor, qué pena, entonces era multiplicar por el conjugado del denominador arriba y abajo para que esto divido de 1, entonces se me olvidó acá multiplicar esto, no sé qué me pasó, entonces es necesario desarrollar esta parte de acá, multiplicar todo eso y ya vimos que este era el denominador y miraremos que ponemos acá en esta, en esta parte. Voy a desarrollar entonces solo esta parte de arriba. Eh, la llamé por acá estrella. Y voy a desarrollarla acá. Eh, entonces acá comienzo a multiplicar eh, j cuadrado menos 1 por este menos menos menos. Listo, menos omega cuadrado más 2 omega. Entonces acá me queda menos. Menos 2 omega eh, j. Vamos entonces eh, a encerrar esto por esta, menos j omega más 2. Vamos a multiplicar otra vez, menos por menos da más, eh, omega al cubo, j, eh, vamos con este, entonces menos 2, omega al cuadrado, eh, vamos con este, eh, más 2, menos, menos. J al cuadrado da menos 1 Menos por menos da más Entonces queda menos 2 eh, omega al cuadrado Y acá no cambia el signo 2 eh, por 2 4 Omega J eh, A ver, a ver ¿Qué más hay por ahí? Listo, separamos acá Ahora sí la parte real La parte real es Estos dos da 4 omega al cuadrado Menos, más, acá abramos un factor omega al cubo menos 4 omega j. Entonces, esta sería la parte real, la parte imaginaria. Y acá la multiplicamos entonces por a. Vamos a organizar un poquito eso. Listo, entonces, eh, esto solo tiene parte real. ¿Qué más hay por ahí? Así como raro. Mm. Podemos pasar esto a multiplicar al otro lado Multiplicamos A por estos dos Hijo de madre, a ver Pues sí, nos tocó desarrollar esto Entonces pasamos esto al otro lado Y eliminamos el denominador Ahí creo que no habría mucho problema Bueno Entonces al pasar este ya Nos quedaría algo así como eh, Omega cuadrado Vamos a trazar una línea otra vez acá eh, omega cuadrado por omega cuadrado más 4 por omega cuadrado más 4 es más vamos a expresar esto como al cuadrado para para ahorrar el espacio a entonces podría incluso multiplicarlo de una vez menos 4a omega al cubo más eh, a por omega al cubo menos 4 omega por j, el denominador, el denominador lo paso al otro lado y ah no, espérate, acá no, no le pongamos cero. de pronto en eso está la, la confusión. Entonces, si recordábamos la parte real, solamente de este factor, no sin igualarlo a 0, porque si no estamos estaríamos cometiendo un, un error grave. Entonces, ahora sí, eh, pues igual acá nos queda menos factor, ¿no? Entonces, omega al cuadrado más 4 al cuadrado más eh, 4, perdón, menos 4a omega al cubo más omega al cubo menos 4 omega por j todo esto sobre omega cuadrado por omega cuadrado más 4 al cuadrado entonces esta sería mi parte real y esta sería mi parte imaginaria vamos entonces a separar esto por acá en un ladito entonces eh, la parte real es igual pues yo creo que acá si hubiéramos igualado a cero no hubiera tampoco pasado nada. Es como mi impresión, mi leve impresión de que, de que no va a pasar nada del otro mundo. Porque igual, a ver, entonces acá, este divide en este da 1 menos 4a omega al cubo sobre omega cuadrado por omega cuadrado más 4. igual a 0 esta es la parte real entonces sí sí tenía razón acá no había realmente eh, problema vamos a borrar entonces este suponiendo que esto es, si era así como decía igual a 0 no me había percatado de esa particularidad entonces acá solo nos queda que la parte real es esta de acá y la parte imaginaria es esta. listo entonces ahora sí omega cuadrado factor de omega cuadrado más 4 al cuadrado menos 4a omega al cubo es la parte real y la parte imaginaria eh, y m lo pongo como entre esos entre esos corchetes llaves eh, acá omega al cubo menos 4 omega que sea la parte imaginaria entonces vamos a hacer la primera igual a cero está acá y vamos a desarrollar acá entonces me queda que omega al cubo es igual a 4 omega eh, quito un omega de cada lado entonces me queda que omega es igual a más o menos la raíz de 4 que es más o menos 2 entonces ese es el primer omega que ese sería el omega en el cual sucede este, este cruce de acá entonces si queremos de una vez lo ponemos es por acá y por acá, eh, por decir algo, está menos 2 y 2. Recordemos que las condiciones eran que eh, k fuera mayor igual que 0, y aparte que omega fuera eh, real. Entonces ahí encontramos los dos puntos de cruces de omega. Acá entonces hay un, un, una particularidad, ¿no? Estamos de una vez graficando sin verificar esta condición Entonces vamos a verificar para omega igual a 2 Y omega igual a menos 2 En esta acá y despejar A Entonces esto también es igual a 0 Entonces nos quedaría así Esto, omega al cuadrado el Factor de omega al cuadrado más 4 Al cuadrado Menos o igual a 4A omega al cubo podemos quitar un omega cuadrado de acá y acá quitamos este eh, y reemplacemos a ver qué pasa entonces omega igual a miren acá incluso podemos reemplazar este valor porque es válido para los dos entonces omega igual a 4 entonces 4 más 4, 16 y 16 al cuadrado nos da un valor igual a 4 por A por ahora sí omega. Eh... No me gustó haber quitado ese omega al cubo. Bueno, entonces vamos a evaluarlo primero para menos 2. hacemos eh, esto acá a dividir. Entonces vamos a utilizar primero omega igual a, a menos 2 quiere decir que este lo podemos bajar acá 4 por 2 da 8 y me da un A eh, mayor o igual que 0 no, en este caso me da menor o igual que 0 esperemos, revisemos un poquito las ecuaciones a ver qué pasa listo, ya me percaté del error el error fue acá haber puesto un 3 en vez de un 2 ahí le estaba embarrando eso quiere decir que acá tendremos un 2 ya casi está bien, una forma de de pronto de, de rectificar esto o un criterio importante ya que surgió este inconveniente es que la parte real nunca sufre cambios de signos con el cambio de signo de omega, eso quiere decir que el omega en la parte real siempre está o bien sea al cuadrado o a la 4 o a la 6 o sea una potencia par para que al hacer este tipo de reemplazos eh, no me surjan problemas como de que me dé parte real más o menos algo ¿qué quiere decir esto? nosotros por lo general en el plano siempre tenemos complejos eh, bueno, polos eh, complejos conjugados o bueno, raíces complejas conjugadas puede ser un par de polos o un par de, de ceros el caso es que esto siempre comparten la parte real ¿sí? Entonces por eso no nos pueden dar por allá eh, en la parte real omegas a la a la por decir algo a la 1, a la 3, no nos pueden dar esas cosas. Entonces hay que tener especial cuidado. Entonces acá la parte real sí debe eh, darme lo que lo que estábamos diciendo. Entonces ahora sí, omega cuadrado factor de omega cuadrado más 4 al cuadrado igual a 4a omega cuadrado entonces ahora sí puedo hacer esto con tranquilidad eh, y reemplazo omega cuadrado omega cuadrado entonces es 4 4 más 4 da 16 esto al cuadrado sobre 4 igual a A esto si sí me da un, un número de K eh, positivo o igual a 0. entonces ese es el número que nos da voy acá voy a calcular este número a ver cuánto me da nos da entonces 64 que quiere decir que en este punto 2J y menos 2J K vale 64 simultáneamente tenemos esos dos polos eh, cuando K vale 64 listo eh, lo siguiente es pues a ver, ¿qué más podríamos decir ahí? No, pues vamos entonces con el siguiente paso. ¿Y vamos en cuál? En el cuarto, ¿era este? No, en el quinto. En el quinto, hallar los puntos de corte con el eje imaginario. Listo, ya los hallamos. Vamos entonces con el sexto. El sexto nos da eh, los puntos de ruptura con el, en el eje real. Entonces vamos a desarrollar. Vamos entonces con el paso número 6. Lo que teníamos que hacer acá es utilizar esta ecuación para hallar valores de S que pertenezcan al eje Entonces Lo primero que, que teníamos que hacer era coger el numerador de S, eh, derivarlo, eh, multiplicar por el denominador, más eh, el numerador sin derivar. Perdón, acá era menos. Eh, por el denominador derivado igual a 0. Entonces vamos a hacer acá rápidamente. ¿NDS quién es? NDS era 1. Eh, DDS. Entonces ahí es necesario desarrollar todo ese polinomio. Yo recuerdo que era un S al cubo por acá. Más eh, 4S cuadrado. Más. 4s, que de acá factorizamos una s y nos quedó de esta forma. Eh, listo. Entonces vamos a derivar cada uno de esos, N ds primado es igual a 0 y d ds primado es igual a 3s cuadrado más 8s más 4. Entonces estos son los valores que vamos a reemplazar en esta ecuación acá vemos que N de S' es 0 entonces simplemente nos quedaría acá menos pero ese menos realmente no nos interesa porque solo nos queda ese término entonces N de S' 1 por D de S. entonces lo que hacemos es nuevamente hallar las raíces de este polinomio entonces acá encontramos nosotros eh, qué polinomios encontramos ahí a ver, ¿qué podríamos hacer ahí? Ah, no, cierto, estoy haciendo algo mal. El que tocaba multiplicar acá por nds eran estos dos. Entonces, podemos como aprender esa analogía. Eh, pueden ser estos dos menos la multiplicación de estos o al contrario. Entonces, ahora sí. Sí estaba errando. Eh, la multiplicación no otra vez no la multiplicación de estos dos menos la multiplicación de estos dos como si fuera una especie de determinante ahora sí entonces este por este me da 3s cuadrado más 8s más 4 menos este por este que da 0 entonces esto igual a 0 listo, ahora sí eh, vamos entonces a hallar las raíces de estos. Esto nos da entonces dos raíces, S1 y S2, esto es igual a, a menos B, que es menos 8 más o menos, la raíz de B al cuadrado, 8 al cuadrado, menos 4 por A, que es 3, y por, eh, por C, que es 4, 4 por 4 y 16, y 16 por 3. Veamos así. Sobre... 6, que sería 2a, que esa es la ecuación cuadrática que pues, ya, ya conocemos todos. Eh, bueno. Yo creo que yo metí eso a la calculadora y me dieron los siguientes valores. Vamos a, a mirar, S1 igual a menos 2 y S2 igual a menos 2 tercios, que eso es igual a menos 0,66. Entonces llega, por ejemplo, acá nuestra discusión de, bueno, ¿qué valores de S están en, en el LGR? Por supuesto, podríamos pensar que este, al estar justamente sobre los dos polos, eh, puede ser un punto de ruptura. Pero entonces, ¿qué representaría ese punto de ruptura? El punto en que abandona el eje imaginario. El eje real, perdón y pues acá vemos que no no pasa eso entonces qué creen que podría pasar yo desde mi criterio diría que los puntos en donde están los polos no son puntos válidos eh, para, para este ejercicio entonces este no sería nuestro punto y el punto donde se abandona entonces sería menos 0,66 esto quiere decir que acá es 1.3 la mitad de 1.3 es más o menos esto, entonces por aquí en este punto se abandona y se va hacia los valores de las asíntotas. Entonces, esto constituiría mi LG. Entonces, esto va hacia el infinito y bla bla bla. Entonces, acá nuestro eje real imaginario, y pues tenemos eso ahí. Eh, el séptimo punto de comprobar si un punto pertenece o no al LGR, podríamos intentarlo para saber qué pasa. Pero digamos hasta acá ya tenemos el, el, el, el ejercicio resuelto. Como les decía, no todos los puntos se utilizan en todos los casos, depende del de ejercicio en particular. Pero vamos a utilizar este para ilustrarnos un poquito más sobre qué es lo que pasa en, en este ejercicio. Entonces, el 7 entonces era que el ángulo de partida, digamos de un polo, entonces de un polo sub i, en este caso vamos a hacerlo para pi igual a, a menos 2, era igual a más o menos 180 grados, eh, más la sumatoria, de los ángulos de los polos, perdón, este era de los ceros, que llegan, o que, mejor dicho, hacia, perdón, era el término que estaba buscando, hacia eh, el polo I menos la sumatoria de los ángulos de los polos que van hacia P sub I. entonces en este caso como solo tenemos polos entonces nos quedará de esta forma y los polos hacia R sub entonces vamos a hacerlo para menos 2 el ángulo que hay es que acá es difícil de ver vamos a aumentarle como el zoom entonces en, ese, en este punto de, de 2 de menos 2 tenemos esos dos polos en el mismo lado eso quiere decir que el ángulo eh, entre este respectivamente pues yo lo pondría como cero entonces acá el primer ángulo menos 0 grados más eh, o sea el, el ángulo entre el primer polo en menos 2 y el segundo polo en menos 2 es 0 grados el ángulo entre este y el polo en menos 2, este es un polo en el origen entonces plasmo acá un vector de acá hacia allá por decirlo así por eso dice de los polos hacia el polo subí eso quedó como una r. entonces esto significa que este vector se desplazó más o menos 180 grados y obtenemos este resultado eso quiere decir que eh, acá tenemos más o menos 180 grados entonces qué podríamos deducir acá para que el punto pertenezca a a que al lugar geométrico de las raíces este punto debe dar eh, un múltiplo de de 180 grados entonces acá yo me encuentro en una encrostada más menos 180 grados menos más menos 180 grados entonces sería como menos más 180 grados y eso me daría igual a cero yo creo que sí por lo tanto ese punto de menos 2 matemáticamente por lo menos no pertenece al lugar geométrico de la raíz a pesar de que es el lugar donde comienza el, el lugar geométrico parece una respuesta muy, muy extraña, ¿cierto? pero esa sería tal vez la explicación por qué cuando nos dieron el s igual a menos 2 y el s igual a menos 1,6 elegimos, pues yo lo elegí por, perdón, era 0,6 periódico creo eh, elegimos entonces eh, el valor de menos 0,6 como válido y este como inválido. Entonces sí, yo creo que esa sería la, la explicación matemática correcta y no simplemente como por intuición. Entonces ese es el paso séptimo. Y ya, tenemos nuestro lugar geométrico de las raíces construido.